Hoy les voy a mostrar cómo poner una imagen en blanco y negro. Esta imagen la vamos a poner en blanco y negro. Elegimos nuestro navegador de preferencia. Ponemos la página que se llama TinyWow. Wow. Ya que estamos dentro de la página, eh, vamos a traducirla en español le vamos a dar donde dice blanco y negro luego que seleccionamos esa opción vamos a subir la imagen que queremos convertir eh, hacemos clic en el cache para poder eh, la página aceptar de que no somos un robot ahora que está procesando Vemos cómo va a salir la imagen de manera preliminar. Vamos a descargarla en nuestro dispositivo. Ya que esta imagen está descargada, podemos ver la imagen en blanco y negro. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.